Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los compositores que más eh, nos requieren las orquestas. Escribió 41 sinfonías. Mi preferida es la Sinfonía 40. Eh, es una sinfonía muy, muy difícil, suelen exigirla en las audiciones. Eh, el primer movimiento tiene un par de pasajes donde es fundamental contar con un buen golpe de arco. Yo sugiero que el explicato en Mozart se toque en la región, en la mitad del, del, del arco hacia abajo, digamos en la parte más cercana al talón y lo más cercano de la cuerda. De esta manera tenemos este pasaje. la exposición del primer movimiento, también tenemos esta pasaje. Aquí pasamos al cuarto movimiento que tiene uno de los pasajes más demandantes eh, en las audiciones. Eh, yo sugiero para este, este par de pasajes que son parecidos, primero tocarlo eh, con notas separadas de esta manera e ir incrementando el tiempo. Poco a poco, el siguiente pasaje en la segunda parte de este movimiento, de la misma manera, es la sugerencia. En, y aparte, trabajar el arco con la medida que escribió Mozart, que es sería el equivalente a una negra y dos corcheas. De esta manera, tendríamos esto. Y en el siguiente pasaje lo mismo. Conviene, por el track nervioso, siempre es complicado en una audición tocar este, este par de pasajes, tomar unos compases antes. En el caso del primer pasaje sería aquí. siguiente pasaje lo mismo pasaje hay un fragmento orquestal en la mitad de este movimiento en, la, en, la, en el desarrollo que a mí me gusta pedirlo porque nos puede dar una idea más clara de, de la afinación del aspirante. Ahora quisiera pasar a otro compositor, bueno, también de mis favoritos, Ludwig Bamenthoven. Eh, la Quinta Sinfonía tiene uno de los pasajes más demandantes para, la, para el repertorio del contrabajo. Me refiero al trío del tercer movimiento. Pero antes quisiera tocar un poco un pasaje eh, que se encuentra en el segundo movimiento, que está escrito en triples corcheas. aquí pasamos al tercer movimiento, la entrada en piano, yo la sugiero para abajo, algunos compañeros hacen con el arco empujando, a mí me gusta en la dirección hacia abajo, creo que hay más control en esta dirección que en la dirección empujando. lo que sigue completamente en tiempo y mu lo más tenuto posible. siguiente entrada de los contrabajos en el mismo tiempo piano, creciendo y yo sugiero para el trío el mismo tiempo, quizás un poco más abajo para que pueda ser más fácil pero hay que intentarlo en el mismo tiempo Probablemente quien logre hacer estas últimas dinámicas sea quien esté más cercano de, de ingresar a la orquesta. Y por último. Aquí concluye uno de los movimientos más demandantes en el mundo del, del contrabajo. Gracias.